Hoy, 23 de enero, es un día histórico para Venezuela. Pero dejemos que sea el profesor Vladimir Acosta quien nos hable de este importante capítulo en la historia contemporánea. Vamos a verlo. El 23 de enero de 1958 se produce finalmente el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez producto de un gran movimiento popular eh, definido frecuentemente como movimiento cívico-militar el proceso de, de, de, de desgaste del gobierno de Pérez, de Pérez Jiménez venía desde, desde el plebiscito que organizó en diciembre de 1957 plebiscito fraudulento que ganó y que aceleró el descontento ya acumulado el primero de enero de 1958 se produce eh, una primera rebelión militar cabezada por un teniente coronel Hugo Trejo en Maracay eh, intento de, de, de, de, de derrocamiento de Pérez Jiménez, que era bastante moderado y que tenía conexiones con gente de Acción Democrática y de COPEI. Ese movimiento fracasó en lo inmediato, pero no hay duda de que fue el punto de partida de un proceso de 23 días de crisis que terminó el 23 de enero. El 9 de, de, de enero eh, se produce un movimiento en la Marina y ese movimiento en la Marina encuentra respaldo en el jefe de Estado May de May Mayor de Pérez Jiménez, el general Rómulo Fernández, y el general Rómulo Fernández le presenta el 10 de enero un pliego a Pérez Jiménez, imponiéndole ciertas condiciones para mantener el apoyo, entre ellas expulsar a, al ministro del Interior, eh, Vallenilla Lanz, y a Pedro Estrada, el jefe de la siniestra seguridad nacional. Pérez Jiménez se ve obligado a aceptar las condiciones, pero da un contragolpe de Estado tres días después, apresa a Rómulo Fernández y lo expulsan del país. Sin embargo, la situación de tensión se sigue eh, acelerando y no solo se trata de un movimiento militar, sino que han, se ha producido un despertar de la gente en las calles. Entonces hay movimientos de todo tipo, protestas estudiantiles en las universidades, protestas en los liceos, eh, participación de sectores populares de diversas clases, protestas en las fábricas, intentos de, de, de, de paralizar la fábrica y manifestaciones por las calles de Caracas. El proceso se va intensificando empiezan a participar los grupos también, grupos intelectuales, grupos de profesionales, la iglesia que nunca se queda afuera cuando ve que un gobierno se va a caer también mete la mano y aparecen allí declaraciones eh, eh, favorables a la democracia y a la libertad, eh, habiendo sido ellos cómplices durante 10 años de todas las toda la trapacerías de Pérez Jiménez. la Pérez Jiménez empieza a desatar una represión cada vez mayor, la policía de ese entonces, cosa que se olvida con mucha facilidad, tenía órdenes de disparar a matar y disparaba a matar y aquí mataban gente en las marchas y en las protestas pacíficas, lo cual va en este caso generando nuevas y nuevas protestas y mayores eh, participaciones. Finalmente, la Junta Patriótica que se ha constituido el año anterior y que tiene el respaldo de los partidos principales que existían en Venezuela, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI, y el Partido Comunista, cuyos dirigentes, sobre todo los de Acción Democrática y COPEI, se encontraban en el exterior, o se acababan de ir al exterior, como el propio Caldera, que estaba asilado en la anunciatura y, y, y, y salió el 13 de, de, de enero, eh, a, eh, lanzan la consigna de una huelga general a partir del 21 de enero de, de, de ese año. Eh, esa huelga general arranca justamente ese día, eh, cornetas, cierres de fábricas, protestas populares... La represión es brutal en esos días, la policía dispara, metralla gente, hay una cifra impresionante de muertos y de presos, las cárceles se llenan y Pérez Jiménez cree que así ha detenido el, el proceso y sin embargo el proceso continúa, de tal manera que el propio 22 de la noche, las otras fuerzas del ejército, hasta los cadetes, incluyendo por supuesto aviación, marina, de tropas de tierra, exigen la salida de Pérez Jiménez y Pérez Jiménez se ve obligado a huir en la madrugada del 23 de enero en un avión el 23 de enero se, con, se convierte entonces en un día de un triunfo popular enorme de un gran movimiento donde participa la mayoría del país pero ese movimiento lamentablemente pese a todo ese esfuerzo, pese a todos los muertos, pese a todos los, los heridos fueron varios miles de heridos y varios centenares de muertos asesinados por la policía es un movimiento en el cual las fuerzas populares no tienen suficiente coherencia, no tienen suficiente dirección, la mayor parte de gente muy joven, y quienes van a pasar a apropiarse de ese, de ese proceso son los grupos económicos, los grupos de la burguesía, que inmediatamente se convierten en, los, eh, en la fuerza dominante dentro de ese cambio. Eh, al principio se constituye una junta de cinco militares encabezada por Wolfgang Larrazábal, Dos de ellos han sido perejimenistas y represivos. El día siguiente, el 24, una gran marcha popular hace que salgan estos dos personajes de la Junta y que entren dos civiles. Pero los civiles que entran son nada menos que Eugenio Mendoza y Blas Lambert y sus subordinados que vienen a cobrarse las deudas que tiene la dictadura con él. Y el gobierno que se establece allí, que establece esa Junta, yo tengo aquí la... La lista de los integrantes, ustedes pueden ver si era o no era la burguesía la que se estaba cogiendo la dirección de ese movimiento popular. El gabinete que se nombró estaba integrado por Virgilio Torrealba Silva, ministro del Interior, Oscar García Bellutini, Canciller, Arturo Sosa, ministro de Hacienda, Castro León, ministro de Defensa, Oscar Palacios Herrera, Fomento, Víctor Rotondaro, ministro de Obras Públicas, Carlos Luis González, Sanidad, Carlos Eduardo Galadís, Agricultura y Cría, Oscar Machado Zuluaga, ministro de Justicia, René de Sola, ministro de Minas, Hijo... en fin, estos son los principales. Ustedes ven aquí por estos apellidos y por estos nombres quiénes son los que pasan a tener entonces el control del poder de un movimiento popular, heroico, valiente y combativo, que no tuvo en ese momento ni suficiente claridad ni los suficientes dirigentes. Ah, pronto llegaron los dirigentes de los viejos partidos a tratar entonces de cuadrarse con esa burguesía, para canalizarlo todo hacia un proceso electoral que les permitiera a ellos ganar el poder y continuar sin cambiar absolutamente nada. Las consecuencias del 23 de enero se vieron entonces más adelante cuando las fuerzas populares mejor organizadas empezaron a luchar por cambios que llevaron a Venezuela producto de la represión y del rechazo de esos grupos dominantes que habían ganado las elecciones, Betancourt gana la elección presidencial en 1958 en diciembre a un conflicto político que va a adquirir más adelante formas de lucha armada y va a haber un conflicto eh, profundo en Venezuela durante las décadas siguientes.